Hola, ¿qué tal? Soy Xavi Luque, bienvenidos a otro vídeo en mi canal. Bueno, vamos a seguir, además, con... Seguimos en Cataluña, vamos con Siderland y la única canción en catalán de este año. Bueno, pues vamos con esta canción en catalán, la cual me hace muchísima ilusión que se presente por España. O sea, genial, mi idioma en Eurovisión. Otra vez, porque desde 2009 no escuchamos ninguna canción en catalán en Eurovisión. Así que, bueno, serían ellos los encargados de, de volver a traer nuestro idioma, el catalán, a Eurovisión. Vamos allá con Siderland y Casclatitot. ¡Ey! ¡Ey! ¡Este sonido! ¡Guau! Wow. No me esperaba esto, para nada. ¡Guau, wow, Siderland! ¡De unido, no nice. es! <risa> El estribillo es tremendísimo Me gusta muchísimo Tremenda <ríe> a mí me Hay más el cap Me ha explotado la cabeza. ¡Guau! No esperaba esto para nada. O sea, Uri, me engañaste. <ríe> Porque esto no sigue vuestro estilo. Sí que es, A ver. A ver si me hago entender. Sí que lo sigue, pero. Es un sonido nuevo. Eh, me encanta, me encanta cómo suena esto. Esperaba algo mucho más pop. Y bueno, o sea. No sé, me ha descuadrado la cabeza. ¿Qué es eso? Sí, wow. Me encanta, de verdad, me encanta muchísimo esta canción. Que es No esperaba esto y la sorpresa es muy, muy grata. ¡Qué buenísima! Veo el catalán en Eurovisión. Ya lo dije en su entrevista que hice con Uri de Siderland. Y sin duda, es buenísima esta canción. Me da igual el idioma. Es tremenda, tremenda, tremenda. Buenísima y buena Siderland. ¡Guau! Wow. Tremenda. Bueno, tenemos que seguir. Ya nos quedan... ¿Tres? Sí. Sofía Martín, Vico y Twin Melody. Vamos con Sofía Martín.